No eres nadie, ¿verdad, mi amor? 200 fotos en una hora. Tengo fotos que ni siquiera sé que existen. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve su alma? Los pelos de mi culo. qué No. que me güey, que No me más? no me güey, no me Por, un, por don, por ah, ah. ¿no? don, por ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?